todavía a más de 4200 metros de altura no hemos llegado falta mucho eh, estoy esperando que llegue el guía y la otra gente que está como queda Entonces Comienza a calentar y bueno, un bronceador y toda la cosa. Vamos para arriba, te da falta llegar a la nieve. el resto están quedados. Ha sido duro, pero ya llegamos a los glaciares, como pueden ver ahí están Santa Isabel, dicen que en ocho años ya no van a ex existir por el clima, que se van a derretir y bueno, aprovechar para conocer estas cosas que tiene Colombia. esa es la meta. Vamos a. No estoy seguro cuántos kilómetros del mar. Parece que son más de 4, Esta Es una antena meteorológica. Me disculpo que si se mueve la cámara, pero bueno, estoy emocionado. No, no, no. porque no me dieron el ritmo el pobre guía le tengo que con la otra gente esto es duro diría que no es para de 40 y bueno, esa es la meta subiendo ¡Vamos!